¿Qué pasa, pollos? Pues, Soy que estamos de vuelta con Ion. Hoy vamos a seguir con mi gladiator o mi gladiadora, Clara Hu. La dejamos en el 42 en Hail Marox recién llegados, y vamos a ver si no da tiempo a llegar a Talo Hollow, a hacernos Talo Hollow y acabar, a ver cómo hagamos la deta. Yo voy a darle toda la caña posible, ¿vale? Porque Talo Hollow seguramente no lo grabe. Y si lo grabo, pues cámara rápida, porque ya la he visto en los Helios Y exactamente igual, pero claro. Eh, quien tenga un gladi Quiera ver cómo va a ser gladi en Talos Hollow mm, ya digo de que reventar revienta bien antes de nada vamos a poner terremoto aunque no es una estima que me apasione pero bueno eh, algo hacen a ver este es mi amigo de los tismas. quita vamos para allá vamos a ponernos eh, esto rápidamente y tiramos a lo que sería ...a entrar rápidamente en Talok Hollow... ...y a hacer el no. Bueno, lo que hace Talok. No. no sé si habéis visto ya el vídeo de los Helios... ...donde lo hago. Es muy fácil. Lo han puesto súper fácil. Vamos, yeah. no. uh. y es... No. Uff. ¿Investigador de Qué fuerte parece, ¿no? no No tengo espera para equiparme de Stigma. Chapo. Y ahora voy y me echo sin cara. Pues... Lo haga por culo, porque encima de esta Stigma no es que sea muy... Vamos. No. Que no es que sea la que la creen, la Stigma esta. Pues vamos corriendo a hacernos esto, ¿vale? Que es lo que nos interesa. señor no rápidamente... Para que nos manden a Talo, eh, Por cierto, no me han dado Quest. Vale, perfecto. Me pilla aquí. Vale. Talos creo que era el level 44. Y a ver si podemos... Yo quiero hacerlo para poder, digamos, avanzar un poquito con la, con el, con la modia. Que la alguien como el vea un poquito más rápido. Por el mapear y demás, pues claro. Se nota bastante. ¿No Andar con llenaros, no me jodas que tengo que ir a... pongo Van a dar por culo y voy a hacer primero la cual. Si no, no vea. Perfecto. Mira, a poner metro, no me lo he puesto. Que por cierto no sé por qué está ahí. Vamos a ver. Que de morcilla, que no quiero. Vale, vale, vale. Ahí están. Esto sí. Esto sí. esto sí que sí. Hay demasiada distancia. No se puede encontrar el objeto. Vale, ¿tú qué cosa cantar. hay que matar un puñado bueno pues si puedo si puedo voy a hacer un, un, tren, un trencito hago un trencito y así pues aprovecho que están estos cerquitas y mato más rápido Mira, me quedan cinco más Lo bueno que está todo lleno y se hace rápidamente. No me preocupes, que esto va. Total, todo. Está Total, todo... Todo, está todo corregido, todo. Vamos, todo... Bueno, no hay problema, ¿eh? Esto está todo controlado. O como yo digo, esto está todo troncolado. Vale. Ahora el truque de la Mendruki. Para a tardar poco. Joder, macho. Mil y pico. Bueno. Me da igual. Como ya digo, como no me interesa equiparme esa tima, no me, no me corre prisa. Porque que de verdad no vale para nada. Ahora mismo. Eh, vale. Usa la piedra de ingeniero en la granja de drama destruida. Detector de creación. Entonces ahí abajo. Muy bien, Killer. La hecho de puta madre, Killer. Ay, Dios mío. Bueno, ya que estoy hoy vamos a tragar esto. Me he ido con las prisa y claro. Ay Ahora no sé si arriba o abajo. Pero bueno, ya que estamos. No me acuerdo de la quest. No me acuerdo de la quest. Y esto va a ser la típica quest chorra. En el que te hace andar por todos lados este avatar arriba seguro a a tú. ya está, vale, venga perfecto a ver si a subir a 43 nos dan alguna quest más y o alguna skill más que nos ayude porque es que estamos un poquillo Estamos un poquillo en, en pelota, no es de ventaja, pero sí en pelota. No en una casa. No os de plantón, Para entender al arconte rojo. a ah, cojo, calla, cojo. Esta es como la de los alios, solo que pilla pilla más cerca. Bueno, como tenemos que volver ahora después, vamos a ir haciendo la cuesta. Eh, usar la piedra. Quería haber una piedra, ¿no? Digo yo, no sé, no... No sé qué piedra habrá ahí, pero dice que uso una piedra o la uso. Vale. ¿Qué me han dado de piedra o algo, no? Ahora sí, pero ahora, ahora, ahora, ahora muy sí andando. Digo para subir, no, Dios mío. Oye, entonces tengo velocidad con. Sí, pero corre una mierda, ¿no? Es que te corre más que. Es cosa... Este, para mí que te, que te corre más que lo otro. Todo lo malo. Esto es lo malo. Que hay que ir de un lado para otro, corre, corre. Llevamos 10 minutos y bueno, sí, hemos subido el level, pero que prácticamente no hemos hecho nada. No, he... no hemos hecho nada prácticamente. Bueno, ganakina. Para que para pa la tima Vamos a tragar la cuesta primero. Aunque sí, aunque bueno. Tenemos que ir para allá, pero para allá tenemos que ir por el túnel de viento. Así que mejor la entregamos. La dejamos ya entregada. Mm. Dame. No puedo. Aquí, perfecto. hijo de puta fallan qué cabrones seguro que lo de falla es cosa de los amigos de GAMEFORGE que siempre bajan los rates de acierto de los timas bastante segurísimo vamos segurísimo que cabrones una vez eh, una vez cuando jugaba yo en GAMEFORGE y en hay un en a la vez con y estuve probando el tima no, probando estima y más cosa. Y la gente lo decía Engames de forge fallaban más me forge fallaban más Lo estima Y todo a intenta, intentar engarzarlo y si pudiera, pues fusionaría esta, esta arma y tendría un pedazo de arma Pero como la fusión de arma vale ciento y pico Aún así voy a guardar la posibilidad en otra Tampoco ocupa mucho lugar vamos a hacer la misión esta. Y e ahí directamente ya a Germaro. Perdona, Germaro, a Talo Hollow. ¿Qué tal? Si es vuestra primera vez en Balaurea, seguramente no conozcáis todavía la corriente de viento. Y dame wow. al soldado de mantenimiento de la corriente de viento para que os explique cómo aprovecharla. vale Iré a la Corriente de Viento para que me explique cómo aprovecharla. El sabor de amodiano raspado bebedor de cerveza fría más el salido de puta madre. ¿eh? El viento sopla hoy con mucha fuerza. Son tus peos, marrana. Vale. Sí, ya sabemos cómo es esto. Emplead la Corriente de Viento para ir desde la fortaleza de Gelkmaros hasta el Campamento de Investigación etéreo y allí con Irkali. Ay, vamos con el cali. Y aquí está la famosa zona donde veníamos a hacer coin. Dios mío, N, que recuerdo. No, no, no he formeado yo poca coin ni nada. Pero coin, qué he formeado. Vamos. Wow. Que bajaba que abajo, formeaba, por la vía, bajaba que abajo, formeaba, por la vía, Dios mío, N. Veo bueno, forma de farmear coin, encima a la par que farmeaba subía de level. Era una forma de levear. Farmeando coin como un puto proceso. Vamos, tragamos, seguro que realmente no van a decir que apoyamos a Talog Hollow. Y porque tú hablas en inglés, eh? Talos, un elin misterioso. ¿Quién sois? Tu puta madre. Bueno, vamos a no cuenta pues, nada porque va a ser experiencia chicha, chachi rica, ricolina. Si hacen nada No va a venir muy bien Para entrar en Taloc Super leveado Y otro pasaje Pues allá ves tú Y digo yo si me lo he matado, porque no, por no me cuenta cómo, cómo me lo he matado yo. Cucuku alfa. El objeto está demasiado lejos. Creo que te lo andamos. No Quería que era un Name, pero no Y si lo era, pues no vale una mierda Digo, prefiero hacer esto antes de entrar a Germara. a Germán, a, Germa a, a, a, a, a, a con, con Germán, coño. A Taloc para poder ir con por lo menos un buen B. Aunque Taloc. Taloc es un paseo, pero bueno. Queda uno de cada. Pobre honguito. Bueno, pobre Cactus. No eh, vamos a ver los Cactus que no han hecho. Vamos pues a ver los Cactus que ya no han hecho. No, no, no me cogió nada. Oye, no para acá. Los cactus están aquí tranquilitos Viviendo su vida Imposible. Digo yo un cabrón Y me iba a matar cactus Vale Ahora tengo que matar a los espíritus Que están aquí abajo, vale Esto va a ser más rapidito eh... Reunir Vale, ah, vale, ya sé cuáles son Esto es otro que se matan rápido, sabéis Esto está chupado Vale, son a distancia a distancia, pero Uf. hay poco, ¿no? no se puede encontrar el hay como, como a poco, no sé a ver si podemos ser italos, por lo menos a ver si podemos acabar el vídeo con tal acabado, hecho. Si me da mi tiempo, porque aparte de estar grabando, tengo que ver si me da mi tiempo a, a acabarlo. Tengo cosas que hacer. Siempre que grabo, tengo el, la hora de pegar el culo y tengo que ir con cuidado. Esto. Ya está. ¿En serio? Mira, esta eh, se me gusta más. ¿Veis? Esa tima sí me mola más. Por lo mismo no podemos aceptarlo, porque sube por la estima, baja por la estima y todo. El mismo tal que no me da tiempo a hacerlo, eh. Pues bueno, ahora veré. Porque que no es una distancia que cuando entra hay que acabarla. No que digamos, mira, que estoy mal el tiempo, me hago media luego no. Hay eh... que eh, pasar una vez. Se le vea muy bien y demás, pero una vez y ya está Abusa de taclo de tallo que ya es un poco pues ya está Aparte, creo que vamos a subir al 45. Subimos seguro. Al 45, que, seguro que subimos. Vamos. Y es muy buen nivel. Para Talok. Talok, Talok, Talok. Talok está sufriendo. <tose> <tose> <tose> y mi pulmón también. Vale, vamos a ver. Me han dado agitación sísmica y onda enfurecida. Vale, y tengo una tima para equiparme. Ya vamos 22 minutos de vídeo. Y son las que yo voy a la hora que es. Pues bueno, mira, voy a cortar aquí ¿Vale? Pero no para acabar el vídeo Voy a ir a Germaro. Voy a equiparme de Tima Y va a volver y voy a entrar a Talok Y seguramente o grave Talok pero a cámara rápida ¿Vale? Así que Ya vengo Bueno, pues aquí estamos en la entrada de Talok ¿Vale? Vamos cogiendo la quest Y vamos para dentro Va si no da tiempo hacerla bueno de estarlo es que hacer un Gladys y hace muy fácil. Ya que aquí teniendo bastante skill de área, esto te lo comes. Vamos a equiparnos lo que nos han dado de última, que ha sido esto. Eh, ya está. Me, me he equipado en la última, como antes he comentado. Esto me lo pongo. Esto va aquí. esto aquí, ah vale, ya tengo esto echado, vale, perfecto y vamos a, y vamos a hacer hueco, porque aquí va a caer muchas cosas eh, para quien ya sepa esto, vale, eh, eh, bueno, en el instante que ya he grabado con el con la banner aquí la voy a poner en cámara rápida porque la de aquí se lo come todo esto y nada, es un que te ha hecho muy fácil y se le vea bastante. Bueno, se pilla bastante cosillas en plan para vender y se le vea bien. Mirad cómo está la barra de experiencia y admirar cómo va subiendo poco a poco a cámara rápida. Así que pone la musiquita y vamos a darle caña a talot Hollow. Bueno, pues ya estamos acabando esto. Ha sido José y Cantar. Vamos a ver lo que nos ha dado el cofre. ¡Uf! Dios mío, una pluma N. ¡Qué suerte! Una puta pluma N. Que... Me da vida, no me da ataque, pero bueno. Joder, qué puta suerte. Nos vamos a ver cuando subimos. Vamos a ver cuánto le veamos, eh. tengo más que entregar, en serio. Vale, esto es afuera, vamos afuera. Vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera. Vamos a entregar y a ver cómo acaba esto. Vamos ha a hacerlo con el Gladié. Además, habéis visto el vídeo, que aunque iba muy rápido, pero habéis... Habéis si de cómo lo he reventado todo. Aquí quién hay que dar a este, a al... Ah, para allá. Tenía un montón de vida, ¿eh? Tenía, yo que sé, tenía 150.000 de vida. ¡Joder! Yo me quedo flipando. Encima me dan ahora una, una pluma. ¡Joder! Ojalá tenga tanta suerte cuando juegue en ayun Que como sabéis, cuando te da un NA, Esta cuenta no la vuelva a usar. A ver si no voy a jugar, no... No sé que era entrar para mirar algo, pero vamos, que no creo que lo haga. Coño, el terreno. Vamos a dejar todo. Bienvenido. Sí, la bilingüe. Nivel 48. Nanda, bloqueo aéreo. Toma ya. Y golpe arrasador, que te caga la pata abajo. Inflige este que creo que es lo que hace tropezar. Venga, ya tenemos un montón más de skill que no sabemos cómo usarla. Bueno, sí sabemos cómo usarla, pero bueno. En fin, pues yo, lo he hecho. Esto ha sido todo por hoy, pero que os haya gustado. Ya lo que nos queda es hacernos toda la tacua, igual que pasa con los helios. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos las cosas para hacer por aquí. Uy, que poquillas. Con los años no, no dan mucho más. Ah, vale. Es que están ahí y aquí. Están muy separadas. Aquí está. eso su terraza. Vale. Ok. Pues ya está. Ya, ya, veis. Ahora sería cuestión de irse por aquí. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, y, es este, y así meto es esto. ¿Vale? Sin más dilación y sin más preámbulos. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. <tose>